hablar de un clan que conoces bien, ¿no, Laura? Pues sí, me da muchísima lástima, porque es una persona, para mí fue entrañable, siempre voy a guardar un bonito recuerdo, eh, por, por, no, por un hecho tan, tan terrible como fue la muerte de, de Paco, eh, a mano de los, de los visitas. bueno, pues conocimos el personaje, conocimos este personaje fundamental en el pozo del tío Raimundo. ...que es el patriarca, era el patriarca del pozo Raimundo... ...Rafael Lozano... ...a quien tuve el honor de, de conocer precisamente... ...cuando cubríamos esa información, ahí lo tenemos... ...en medio de, bueno de esa violencia que se desató... ...a raíz de la muerte de Paco... ...bueno pues los visita que tenían esos camiones... ...porque se dedican a la venta de ambulante de, de fruta... ...pues les destrozaron los camiones... pusieron carteles de asesinos... ...se tuvieron que marchar de, del barrio... Y precisamente, pues este señor, el patriarca, eh, intervino para conseguir que el chico que se había fugado, bueno, pues se entregara y de alguna manera conseguir calmar un poco los ánimos que estaban tan, tan, tan caldeados en, eh, Vamos a hacer una cosa, cosa. La... vamos a recordar precisamente esa entrevista que le hacía Laura Gómez a el patriarca del clan, Qué allí bonito, en el pozo del Tierra y Mundo. Desde un principio dijimos que le ha hecho que lo pague, pero que dejen a la familia ya tranquila y que no pongan más carteles ni escriban más por el suelo. Esas casas se venderán y se marcharán, pero con las demás familias que quedan aquí, que no han tenido nada que ver, que los dejen vivir tranquilos. Soy mediador por ambas partes, tanto para una parte como para otra. Hasta ahí llego. Mediador por ambas partes, me decía. La verdad es que, insisto, que era, era un genio y figura, ¿eh? Genio y figura, eh, bueno, una persona de, de buen corazón que lo que buscaba era, por supuesto, eh, proteger eh, a, a los gitanos del, del pozo del tío Raimundo que fueron atacados, que se les hacían pintadas, sobre todo a los que tenían algo que ver con la familia de los, de los Visita y, bueno, estaba buscando protegerlos, pero también comprendía el dolor que había por la muerte de... De, ...de Paco... ...José Antonio Masegosa... ...la muerte de Rafael Lozano... ...pues es un, pu un duro golpe... ¿no? ...para... ...pues para... ...todo el barrio de Entrevías... ...para todo el barrio de Entrevías... ...para todo Madrid... ...para toda España... ...porque en el mundo gitano... ...era una persona muy... Eh, ...respetada... Eh, ...a nivel nacional... ...él no solo mediaba aquí... En, ...en la Comunidad de Madrid... ...sino se le llamaba... ...incluso pues de Valencia... ...de Sevilla... ...de Mérida... ...qué sé yo... ...de mil sitios... Estamos en casa del tío Rafael, eh, aquí es donde falleció hace unos días, aquí tenemos eh, sus sombreros, aquí tenemos los callaos, por cierto, la familia está de luto, la televisión no solo está apagada, sino que la tienen tapada. Y aquí estamos con dos de sus hijos, con Enrique, con Antonio, con un nieto, con Miguel, Antonio, en sus manos, la vara del, del tío Rafael, ¿esta era su vara de mando? Sí. Y usted ahora... Es el encargado de mantener su legado vivo, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que sí. Él me dejó a mí a frente de todo. Por lo Trae. cual se ha convertido usted en el tío Antonio. Pues. pues sí. Ya lo era el tío Antonio, pero de ahora en adelante yo lo que hacía en mi padre lo tengo que hacer yo. Que es mediar. Cuando mediar. hay un conflicto... Y traer paz y que los gitanos no se maten y que se lleven bien. Y hacer lo que sea posible por ayudar a todos los gitanos. No solo en Entrevías. ...si no, en cualquier barrio, capital, donde me llamen, yo iré. Porque su padre, el tío Rafael, eh, eh, iba allá donde se le necesitaba... ...actuaba fuera de Madrid. En todas las capitales de España, que había problemas de gitanos ...les llamaban, y él con su sola presencia, con su valentía... ...porque venimos de gente valiente, esa es la verdad... ...entonces él cuando llevaba a todo el mundo, le respetaba... ...su palabra, su persona, y, y lo que decía tenían que hacerlo... Era un hombre con carisma, con respeto. Sí, tenía mucho carácter. Lo que él decía, como se suele decir, iba a misa. Sí, tenían que hacerlo. Tenían, solo por respeto a él tenían que cumplir la palabra que mi padre le pusiera. Antonio, eh, Enrique, ¿qué pasó hace un año, año y pico en, en Valencia? Una, una muestra del, del respeto que, que le profesaban. Bueno, como anécdota, yo puedo contar que mi padre bajó. ...a un barrio de, de gitanos... ...había una reyerta, él bajó... Y, ...y en aquella reyerta él puso paz, puso remedio y... eran dos bandos enfrentados... En ...con el... un montón de gente... cien hombres de cada lado... ...y le llamaron, él acudió allí... ...bajó y con cinco palabras directas al corazón... Eh, ...respetaron su palabra... ...y los gitanos de allí... ...se pusieron en pie y empezaron, empezaron todos a aplaudirlo... ...y eso nos llena a nosotros de honra... ...porque sabemos que ha dejado un legado grande... ...nosotros descendemos de Castilla y León... ...somos de Medina del Campo... ...mi padre viene de allí... ...y su apellido hace honor a su persona... ...y él ha representado su persona, su apellido... ...y nos ha dejado un legado muy grande... ...y lo puedo decir... Eh, ...con la cabeza muy bien harta. ¿Estáis orgullosos de él? Estamos orgullosos de mi padre... ...él ha puesto paz a, mucha, a muchas reyeltas gitanas... ...ha quitado muchas ruinas... ...y ha puesto paz. Sí, ...nosotros le conocimos... Eh, ...de manera muy, ya muy próxima... Eh, ...sobre todo en ese episodio triste de 2019... ...antes le, le veíamos... Eh, ...cuando le entrevistaba... Eh, ...mi compañera Laura Gómez... Eh, ...cuando, bueno, el conflicto este con los visitas... ¿no? ...con la, la, la muerte, el sí. homicidio, asesinato de, de, de, de Paco... ...en 2019... ...y ahí... ...vimos cómo él me dio para, para que se entregara este chico el chule... ...sí, sí, me acuerdo yo de aquello... ...porque no solamente puso paz entre los gitanos... ...sino entre los payos y gitanos para que la cosa se parase... ...porque estaba el tema muy fuerte ahí abajo... ...y entonces le llamaron a él y él fue a través de él... ...cómo se pudo solucionar todos los problemas que hubo en ese tiempo... Ayer. ...está también con nosotros Miguel Nieto, me voy a colocar aquí... Que, ...que le acompañabas eh, a él eh, en muchos de sus viajes... ...y me contabas eh, estos días que, que, que la policía, que incluso jueces... ...recurrían a él personalmente para, para solucionar los entuertos. Sí, a la hora del destierro, cuando tenían que poner tierra por medio... ...entre familias o establecer una ley para que no se viese la familia pues si la policía no podía acceder a ellos, le llamaban a él y él tenía esa, esa, esa autoridad y esa sabiduría a la hora de hablar y que la gente le entendiese y le respetaban su palabra. Y él iba donde fuese con su palabra, con sus formas que él tenía y la gente le, le oía y donde no llegaba la policía o la palabra de un juez, ...pues en el pueblo gitano su palabra lo respetaba... ...y si él decía en seis meses no puedes pisar este pueblo... ...a un gitano, tenía que coger su casa e irse seis meses fuera... ...por, por poner paz, por poner, porque las cosas se sanaran... ...eso lo hacía él, y tanto yo como mis tíos... ...como ya era más mayor, pues nos llevábamos en nuestros coches... ...y estábamos allí y veíamos como él... ...pues cuando él entraba por la puerta de una casa... ...y había tanta, tanta gente, tantas voces, él entraba y había un silencio... ...y cuando él hablaba, nadie hablaba por encima de él... él decía una palabra... ...y ya no solamente era por su valentía... ...sino también por su saber estar... ...por sus buenas palabras... ...por cómo él eh, apelaba a la sabiduría y a las palabras... ...y cuando él hablaba... ...era como que sus palabras convencían a la gente... Y ...era un hombre de paz... ...y decir lo que han dicho mis tíos... ...él nos ha dejado un legado de respeto... ...un legado de, de ser honestos... ...de ser personas serias... ...personas que tenemos que ir firmes por la vida... ...tanto en sus hijos como en sus nietos... ...y estamos de él muy contentos... ...y nos sentimos de verdad con mucho honor... ...y con mucha alegría". Un hombre con carisma, un hombre de respeto, un hombre que se hacía oír, un hombre que apostaba siempre por la paz. Su legado permanece aquí en la figura de, de su hijo Antonio. Están muy orgullosos. Lo que hemos querido ha sido pues, en esta mañana pues, honrar a vuestro padre, a tu abuelo, ¿eh? porque, porque ha sido una persona sin duda alguna importante. y bueno, yo desde luego te puedo asegurar que le echaremos de menos porque era Rafael Lozano. era todo carisma ¿Verdad? un beso grande para Rafael gracias Masegosa, yo, yo quiero preguntarle a Ana y a, y a César, ya que están con nosotros aquí pero, o sea, no digo que los payos no lo hagamos, que también en su inmensa mayoría lo hacemos y tenemos un respeto hacia nuestros mayores tremendo, pero no es tiros. que los gitanos veneran a sus mayores, es que yo eso me da una envidia tremenda cuando veo cómo tratan ellos a sus mayores, eh qué pasa también no se les creo... aparta, ¿eh? se les no, pone en el es que centro vamos. de la toma de decisiones Porque se reconoce la sabiduría Cosa que a veces eh, creo que lo penalizamos no La, la experiencia, el ser más, más sabio al final No solamente más mayor, sino más sabio y más experimentado También es verdad que en estos entornos eh, Hablamos de familias y de entornos culturales Es verdad que son muy endogámicos En los cuales hay un propio código normativo, un propio código ético uh -huh. Y en los que por desgracia muchas veces se legitima Es verdad, la violencia o la venganza Como formas válidas para gestionar un conflicto Cosa que entendemos que no debería ser así por tanto, esta figura es todavía más necesaria, porque es la que puede eh, mediar en eso, es esa figura de templanza, de paz, como decía, de mediación eficaz, la única capaz de ser respetada y de ejercer raciocinio cuando efectivamente las cosas, como decías, Laura, se caldean. Dentro de en una, eh, se puso en medio de un conflicto, una, una pelea entre, equivana, entre... 100 y 100. Eh, Claro, iba a ser terrible aquello y él empezó a hablarles a todos y... Y, y en y... contra de lo que se podía esperar, que lo normal, todo el mundo esperaba que se, se rivalizara o que se abría una batalla entre clanes, pues sí, y fue sí. justamente lo contrario, el pacificó y en ningún momento criminalizó a la otra familia y la excusó completamente del de hecho, lo dejó como algo aislado y realmente fue... Él hace de juez y, sí. y determina cuáles son las medidas a tomar para evitar que se Totalmente. Que ese... Totalmente, hecho, y, hecho, y de, de hecho él fue, digamos, el que llevó la plena negociación independientemente de policía, etc. O sea, fue él el que, lo, el que solucionó el problema, fue así y reconocido por la misma policía. Solo es posible porque la posición social se le ha reconocido previamente, claro, claro, claro. si no, eso no se explica, sin la trayectoria claro. previa. Sí. Bueno, pues ahora ya no está Rafael, ahora está su hijo Antonio, tío Antonio ya, que es el que es el que recoge ese bastón de, de mando y es el nuevo patriarca. Bueno, pues nos tenemos que, que dejar aquí, ¿no? Gracias, Ana, gracias, César. Gracias. gracias. Gracias a vosotros. Nos vamos a publicidad y volvemos enseguida, que ya está, bueno, ya la estoy viendo ahí preparándose, María López, a saber lo que nos va a contar hoy.